He perdido la cordura y no sé cómo regresar No sé cuándo este dolor me pare yo en yo quiero estar Estoy sentado pensando en solamente al mundo rapear Porque la vida exige mucho y no me puedo concentrar Me encuentro yo perdido entre el amor y el desprecio Esta perra vida ya le puso a mi cabeza un precio Solamente estoy aquí guardándome en mi silencio Porque para yo rendirme siempre he sido yunes Veo sombras pasar y hablo yo siempre con ellas Solo y loco yo me encuentro tomando Dame las botellas, dame de esa madre que me lleva a ver todas las estrellas Lo que yo daría por volver a una noche de aquí El estrés y la presión a mí me están comiendo vivo El dolor se refleja por la forma en la que escribo Este barco se desborda, está perdiendo los estribos. Mírame mamá como los golpes de las vidas Sin cordura me quedé insolo, yo quiero estar Como duele quien en el mí ahora yo pueda confiar Ruego que sea una pesadilla y poder despertar o al menos yo disimular lo debo de intentar Sin cordura me quedé y solo yo quiero estar Como de que ni, ni ahora yo pueda confiar Solo quiero ya cantar pero ahora debo de aguantar Escribe una nota suicida por si me llego a matar Sin el de la risa yo me vuelvo loco Solo un poco me basto pero un scarecrow no derroto Tengo miedo yo de tropezar de nuevo sobre el lodo Con o sin cordura encontraré yo siempre el modo Golpea fuerte y me acorrala la vida contra el muro Entre la espada y la pared me encuentro y yo no perduro Mi salud mental hace que yo me sienta inseguro Sin ella aquí en mi vida no veo claro mi futuro mi vida no es un juego, es una puta novela Con bajas y altas en la oscuridad hay una vela Yo antes era feliz, sufrí un efecto Mandela O mi mente me metió completamente en la cajuela Sin cordura me quedé solo. yo quiero estar como tú que en mi ahora yo pueda confiar Ruego que sea una pesadilla Y poder despertar O al menos yo disimularlo Debo de intentar Sin cordura me quedé Y solo yo quiero estar Como duele que en mí ahora yo pueda confiar Solo quiero ya cantar Pero ahora debo de aguantar Escribe una nota suicida Por si me llego a matar Matar MP Green Sampler. Sampler Beats, Chinois B Records